Llegó el 8 de marzo, una fecha de reivindicación y conmemoración de la lucha de las mujeres feministas que no puede ser utilizada por los gobiernos para difundir cifras irreales de lo que supuestamente hace para reducir las brechas de género. En lo real, la violencia machista y feminicida continúa, la desigualdad laboral y salarial y el no reconocimiento de las labores de cuidado que recae mayoritariamente en las mujeres se profundiza. Así que, en esta nueva entrega de la vacuna, les compartimos, primero, la desigualdad de ingresos para las mujeres marca nuestra cotidianidad. Segundo, el tiempo de cuidado sin remuneración en los hogares es una forma de discriminación contra las mujeres. Y por último, análisis del gobierno Bolsonaro en Brasil ahora que arranca el reloj electoral. Veamos.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 estemos atentas a cómo se desarrolla lo político en Brasil y en general en América Latina y reiteramos, más allá del 8 de marzo, cuestione, luche, manifiéstese porque superar el patriarcado es una urgencia, así que podemos arrancar informándonos para luchar.